265-266-379-85-295 26, y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Milton González, 24. Juan Pablo. Segundo, cumplir la pena de 30 años con ejecución mayor en el centro de corrección y de administración de esta de, de esta ciudad. Tercero, incida al imputado por pago de la y se mantiene la medida por la mayoría de votos. Cuarto, declara forma Por haber sido presentada en observancia de las normas de la En cuanto al fondo, hago de forma parcial y en consecuencia, condenado al imputado al pago de un monto de cuatro millones de pesos en provecho de las víctimas y que ya se distribuyen de forma igualitaria a entre todas. Advierte que cuenta con un plazo de 20 días para revertir la presente de decisión. Cometer un juicio voluntario y también robo agravado en contra de dos personas las cuales ayer hicieron eso fue el 26 del mes 10 del año 2016 y ahora el tribunal lo ha hallado culpable de cometer homicidio voluntario y de robo agravado y que con eso fue una asociación y le impuso 30 años como manda la ley ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando de Cristian Díaz Polanco alias Capital este señor acompañado de otra persona eh, le quitó la vida a dos ciudadanos en el día 26 del mes de octubre el año 2016 eso fue en el sector Manhattan de esta ciudad de San Francisco.